Muy bien, buenos días con todos. Arrancamos con este inicio de este evento eh, virtual a través de la plataforma digital de Facebook. Mi nombre es Doménica Castro y les estaré acompañando en la transmisión del día de hoy. Eh, eh, Marcelo, cuéntanos, ¿qué, está, ¿qué nos está esperando el día de hoy? Eh, ¿Cuáles fueron las, eh, los, las pautas que pudiste dar, eh, so, nos puedes dar del día de ayer, del evento de ayer? con algunos robots que, algunos equipos que se olvidaron de, de mover un par de discos, pero sin embargo hubo equipos que sí, sí lo notaron. Y el día de hoy tenemos eh, la categoría de Biped Race, en la cual vamos a ver competir a tres robots bípedos, los cuales tienen que recorrer una distancia de un metro con cincuenta, en el menor tiempo posible. Ya, ya ve muy interesante... Eh, la competencia del día de ayer veo que se han estado desenvolviendo en varios campos. Eh, antes que nada quiero dar la bienvenida a todos los participantes que están aquí. Eh, bienvenido Wilmer, Stalin, Stalin Gisela, Rolando, eh, Kathleen y el equipo de CERCUP. Eh, bienvenidos con todos. Eh, vamos a empezar un poco hablando sobre lo de la educación en, en el futuro y cuáles serán las repercusiones de aplicar la robótica en el futuro. Bueno, esto depende de cómo consideramos que la educación es un concepto abstracto que proviene de una fuente externa y que no es una de nuestras manos participar en ella. Como vemos bien, la educación es un proceso que ha ido transformando con los cambios sociales y en el que participan cada uno de los actores sociales como son los estudiantes, docentes, directivos, empresarios, funcionarios del gobierno, académicos, etc. Con esto quiero decir que este evento está promulgando a que la robótica entre en el campo educativo y sea una de las eh, eh, eh, materias que se pueda ir adoptando en eh, lo que es en el área de la educación. Agradeciendo con todos ustedes, yo doy paso a lo que, a lo que va a ser el día de hoy de la categoría de de Robot Sketch y Disc Drill. Y posterior eh, daremos minutos a, a que se estén eh, ultimando los preparativos de esta categoría que se va a disputar el día de hoy. Listo. Entonces, eh, vamos a empezar. Eh, muchas gracias, eh, Doménica. Ahí parece que nos, nos confundimos de, de Sketch. Eh, hoy, hoy tenemos la categoría biped Race. Ayer fue la categoría Robo Sketch. Ah, ya. Disculpa, Ay, pero no, no te raise. preocupes, Exacto, <ríe> este, ríper, gracias. Sí, vamos a, a iniciar con la presentación de, de los jueces que nos acompaña hoy. Eh, tenemos hoy al gran amigo Gilmer Machaca, él es docente y asesor de, de la Escuela de Robótica Educativa Cmr. Gilmer Tech y es el miembro de la empresa Es Robótica de El Salvador. Es líder del, del Club de Robótica para Maestros y director de RoboJAM eh, eh, Perú. Es apasionado por las comunicaciones. Buenos días, Gilmer. Buenos días, Marcelo. Es un gusto poderte saludar y a todos los que están en RoboJAM Ecuador. Y pues decirles... Que, que se sientan súper bien a todos los que van a participar, que se diviertan. Y pues a todos los que están viendo en, la, en las redes, también va a ser un buen torneo. Va a ser una buena competencia la que se viene en breve. Y pues alentar a, a la, al equipo que han venido a hacer barra el día de hoy. Muchísimas gracias, Gilmer, por esos, esos ánimos para los participantes. Y hoy también nos acompaña eh, eh, Javier Rolando Hachi. Él es apasionado por la robótica, estudiante de pregrado de la carrera de electromecánica en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y desarrollador junior en Artil Robotics. Buenos días, Rolando. Muy buenos días, está? con todos. Es un placer estar otro día más aquí. Eh, espero muchas emociones como el día de ayer, igual que, que todos los competidores demuestren lo que saben y y que me llena de mucha satisfacción que niños y, y que el apoyo de sus padres les inculquen lo que es la robótica porque es una pues algo muy muy bonito, sinceramente. Gracias. Gracias a ti, Rolando. este Y continuamos eh, con nuestro tercer juez. Él es eh, el ingeniero Stalin Coyay. Es ingeniero en diseño industrial de la, central, de la Universidad Central del Ecuador apasionado por la innovación en los procesos de producción y tecnología buenos días de stalin muy buenos días con todos eh, nada esperando en esta mañana eh, tener un eh, un desafío un reto con todos los participantes para ver eh, plasmadas sus destrezas en esta área de la robótica no eh, conmigo es un gusto poder estar con ustedes aquí y ser parte de este evento virtual Muchas gracias a ti, Stalin. Y sin más, vamos a dar comienzo a, a la participación de, de Viper Race. Vamos a comenzar eh, en este caso con el robot Otoku del equipo Magic Zone Perú. Un saludo, disculpen es que les interrumpa por pedirles un favor a los jueces o no sé. Lo que pasa es que justo con mi robot. Eh, no sé qué pasó la batería, no tengo otro de repuesto, le puse a cargar y estoy haciendo algunas pruebas, y sí, creo que se dañaron las celdas. Entonces. No te, no te preocupes, sí. Juan Pablo, eh, todavía eh, recuerda que tenemos tres rondas, entonces trata de solucionar el problema y, y tenerlo listo. Le, le, te vamos a colocar al, al final de los, de, de los rounds, para que tengas un poco más de tiempo, ¿ok? Eh, no sé si, lo que pasa es que como creo que están dañadas las celdas de, de la batería, entonces creo que solo le, le conecto directamente desde el computador y sí, sí funciona, entonces creo que es el daño de las celdas. Ok. Tal vez alguna otra batería, algo, recuerden a los competidores, siempre hay alguna salida, no no nos rindamos, busquémosle ahí, Juan Pablo, alguna... ¿Alguna otra batería que puedas usar? Eh, ¿Puede ser al, algo de algún control remoto, de otro robot, tal vez? Eh, ya lo voy a ver, pero si no sé si si no... O tal vez si hay cómo conectarlo desde el computador, si es que hay esa posibilidad. Ahí sí eh, queda en decisión de, de los jueces, por favor, eh, pa, pa, para que, que decidan. Claro, yo creo que, eh, bueno, en este caso eh, se pone mucho en evidencia la destreza de los competidores en cómo solucionar estos pequeños percances dentro de, de la competencia, ¿no? Eh, concordar, eh, concordaría con Marcelo de, de ponerlo en el final de la lista para darle un poco más de tiempo y así eh, ver si en este caso eh, el primer lugar, eh, con el inconveniente que, de este participante que tenemos, pues, se pueda solucionar hasta el hasta el final de, de la primera ronda, que sería, ¿no? Y si no, pues eh, vemos cómo va el transcurso. Pero yo me manten, mantendré en esa posición. Eh, creo que ahí vamos a ver las destrezas y la creatividad de, de nuestro participante también, para solucionar un problema imprevisto que creo que a todos nos puede suceder. Listo, muchas Listo. gracias. Listo, entonces vamos a iniciar en este caso con Otokubot del equipo Magic Zone Perú. Entonces, a la cuenta del participante, jueces, por favor, pilas de ahí con los cronómetros. Buenos días a todos. Yo soy Luciana Castillo Vázquez. Tengo más años de representar el grupo de Magic y vuelvo a colectivo de un robot total de Eh, buen, buenos días Entonces, eh, comenzamos ¿A la cuenta del participante o a la de los jueces? Ustedes díganme, jueces eh, Yo creo que a la cuenta del participante En este caso eh, Sí, para, para poderlo Sincronizar bien Ok Ok Uno Uno, dos Tres y arranca ahí el robot, lo vemos que tiene, tiene una trayectoria bastante recta y se empieza a curvar un poquito vamos a ver cómo le va pilas a los jueces que no se salga de la cámara ojo ahí con el tiempo listo jueces De mi lado registro un 19, 19 segundos con 19,30 segundos. Listo, 19,30 segundos. Rolando, ¿cuál es, es tu De tiempo? De mi lado es 18,33 segundos. 18,33 segundos. ¿Y Gilmer? ¿Cuál sería Yo tu tiempo? Yo tengo 20 oficial? segundos. Yo tengo 20 segundos. Listo, entonces tomaríamos el tiempo de 19.3 segundos, que es el intermedio. Listo, Listo muchísimas gracias. cubot. Listo, para recordarles a todos Ay, los participantes que la categoría Biped Race eh, se consiste en recorrer una distancia de 1.5 metros en el menor tiempo posible con un robot bípedo y que sea autónomo. Eso, eh, Listo, muchas, para todos. muchas gracias, Doménica, por recordarnos a toda la gente que nos está viendo en qué consiste esta categoría. Y también quiero recordar a nuestros auspiciantes, a la Corporación Wolf, la cual cuenta con componentes electrónicos para la realización de sus proyectos. Encuentren, encuéntrenlos en internet como Corporación Wolf. Ahora vamos a continuar con la participación del de robot Sammy Bot que lo tenemos en la misma pista. Eh, Gisela, ¿estás lista? Lista. Lista, listo Gisela. Entonces, a tu cuenta, los jueces, ¿están, están listos con los cronómetros? Listo, listo. Uno. Eh, espérame, Gilmer, Gilmer, ¿estás listo? Por ahí parece que Gilmer se nos desconectó. Que nos confirme, por favor. Confirme el terjuez, el terjuez, ter juez, juez. Y se marchó. Gilmer, ¿estás por ahí? Ahí, ahí lo tenemos a Gilmer. Sí. Gilmer, ¿nos confirma los cronómetros? El cronómetro Sí, el mío, está, el mío está correcto Ya, muy bien, Gilmer Te habíamos perdido por, por unos segundos Entonces, a tu cuenta, sí, Gisela, Estamos listos uno, dos, tres. Ahí lo vemos Que parte Muy, muy interesante el mecanismo de, de este robot Bípedo, utiliza un solo motor Por lo que puedo ver y este tiene eh, una, una trayectoria más recta. Listo, vamos a ver. Me, me pareció que, que superó a Otoku Bot. Por favor, jueces, me ayudan con sus tiempos. Eh, por mi parte, registro un tiempo de 15,3 segundos. Listo, muchísimas gracias, Stalin. Eh, Rolando, ¿qué tiempo tenemos? Y tengo 14 con 33 segundos. 14 con 33. Y Elmer, ¿cuál sería el, el tiempo? 15 con 64 segundos. Eh, Marcelo, para la siguiente quisiera ver este, lo que se llama, no sé si la línea de llegada lo puede poner con una cinta blanca, porque como que no se logra ver, Estamos, estoy que dudo ahí. yo. No sé si lo puedo cambiar la cinta para que sea más claro, porfa. O, ¿O, o poner tíntela, la cámara en el momento de llegada también por favor sí si sí, sí le va a poner cinta porfa o píntelo con otro colorcito por favor porque no lo no lo logro tanto visualizar bien de que sí se ve sí se ve pero trátelo de pintar porfa solo que cuando a ver, ahí sí, nuestros, nuestros jueces necesitan ahí ayuda para poder ver o tal vez al, algún vasito o algo que podamos identificar en la llegada. Sí. Exactamente. Ahora sí, mucho mejor porque si no va a pasar que tal vez el robot se va a un costado y pues no vamos a lograr ver la, la última patita. Porque... Ahora sí, mucho mejor. Sí, sí, sí, sí. Sí, Marcelo, solo esa. Ahora sí se ve mucho mejor. Eh, Así no lo voy a dejar para que se visualice la pista, ¿correcto? Excelente. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, eh, Gisela. Eh, continuamos entonces con el robot Raptor de CERCOP Arequipa. Ahí, Henry, ¿cu cuando estés listo. Sí, a ver, voy a activar la cámara. Y Gilmer nos comentaba que estás de aniversario en tu ciudad, Henry. Sí, estamos eh, celebrando el 481 aniversario de la República Independiente de <risa> Está muy bien, está ya, feliz, feliz ¿no? está muy feliz. Sí. <risa> sí. Ah, a la cuenta, ¿ustedes felices, jueces? ¿Listos, jueces? me confirma? Listo. 1, 2, 3. Un ratito, por favor. 1, 1, 2, 3. Listo, ahí lo vemos. Al robot Raptor que avanza paso firme. Pero es que ver, por ahí se decidió tomar una pequeña curva. Vamos a ver. Aquí es muy importante en esta categoría la dirección que tome el robot recuerden que la el camino más corto entre dos puntos eh, es una línea recta al tratarse de, de un plan Uy, por ahí se nos desvió un poco henry vamos a la okay. ¿Es cámara esto es? uh, Eso fue el... vamos bien. Eh, eh, siento que no va a ayudar nunca <risa> Creo que ya se fue a un costado ya. Parece que vamos, se nos regresó al comienzo. Oye. Listo, recuerden a... a la cámara, a... por favor, volteelo, porfa. favor. Ok. Ahí estamos. Recuerden que si el participante toca el robot, tiene que volverlo a la línea de inicio. Pues vamos, ahí vamos, Raptor. No te desvíes más a la izquierda. Vez. Se fue, se fue. Vamos, ojo a los jueces con el tiempo. No quiere, no quiere. No quiere llegar. Creo que. Creo que ahora me sí me va, me... va a llegar. Sí, va a llegar con las justas, pero vamos a ver. Nos ayudas con la cámara, por favor. Por favor. Eh, vamos de ahí, vamos de ahí. Ok. Listo. Listo. Por mi parte, tengo. Eh, un tiempo de dos minutos con nueve segundos. Listo, muchas gracias, Stalin. Eh, Gilmer. Tengo dos minutos con nueve segundos. A ver, dos minutos con nueve segundos, ahí tendríamos. 129. 129. ¿Me repites, porfa, Stalin, cuánto tiempo tenías tú? Igual, dos minutos con nueve segundos, 129 segundos. Ya, y Rolando, ¿cuál sería tu tiempo? La misma, dos minutos con nueve segundos. Listo, entonces nos quedamos la primera ronda de 129,9. Ah, no, ya, ya colocaríamos directamente en segundos, ¿no? Sería 129. Ok, entonces no sé si tal vez eh, Chiquillín, ¿estás listo por ahí? Juan Pablo, lograste solucionar el, el problema. Eh, por acá ya tengo la decisión de los jueces y también de parte del, del director in, internacional de, de RoboJam Internacional. Nos dice que no se puede con, conectar al computador. Lastimosamente, Juan Pablo, no sé si lograste solucionar el problema. Estás por ahí. sí, se está solucionando el problema solo que se demora un poquito ok, no sé si eh, Domen nos ayudas con, con alguna eh, nota sobre los auspiciantes claro, sí con gusto, eh, queremos agradecer el apoyo de nuestros aliados estratégicos de la corporación WOLF, licencia ferreterías licencia totoras en la ciudad de Ambato y a todo nuestro grupo de staff muchas gracias Muchas gracias Dome, entonces continuamos, eh, bueno démosle un momento a, a Juan Pablo Si no ya tendríamos que pasar con la ronda 2 Claro, yo creo que en estos momentos, bueno, cuando se presentan estos inconvenientes técnicos Más que nada dentro de una competencia, eh, creo que siempre hay que ir con un poco más de abasto ¿no? A veces los imprevistos pueden suceder ...de X o cual o Y forma, ¿no? Incluso en el transporte, muchas veces cuando eh, se necesita movilizarse de un lugar a otro... ...pues a veces tenemos el inconveniente de que se nos estropea, se nos golpea algo... ...y bueno, eh, creo que sí es un punto a considerar, ¿no? En este tipo de competencias y a, a nivel eh, general también creo yo. Eh, también, como les decía, eh, parte de estos inconvenientes... Eh, a manera de verlos desde un lado negativo que quizá eh, puedan ser desfavorables, ponen en reto también nuestra creatividad de decir, bueno, ok, eh, ¿cómo soluciono esto? Eh, tal vez puedo utilizar X o Y elementos para eh, solucionar o adaptar eh, la, sol, a, la solución al problema que tengo, ¿no? Exactamente, Concuerdo. es parte Listo, de la... Los... Ya... Disculpe que les moleste ya, ya encontré una batería, ahorita solo estoy uniendo los cables nomás. Ya Listo. encontré, por favor. Listo, Juan Dale, Starin, te, te esperamos. Eh, nos quería comentar algo. Concuerdo contigo, Stalin. sabes que los imprevistos en cualquier situación están presentes. Lo importante es que nuestro participante ha encontrado la solución y siempre hay que ser un poco más... Eh, Imagina, imaginativos de aplicar la imaginación para poder solucionar estos imprevistos Claro, y bueno eh, acotando un poquito más, no yo creo que eh, esa es la el trasfondo de, de toda esta competencia también que, que mueve nuestra imaginación, nuestra creatividad para buscar eh, soluciones reales a problemas reales, en este caso como como se dio ¿no? con nuestro participante Coméntanos, Marcelo, algo también nos tenías que decir. Eh, sí, recordarles a los jueces que el tiempo máximo para cumplir este reto es de dos minutos, es decir, 120 segundos. Es decir, que si se demoran más de, de los dos minutos, eh, ser, sería, se colocaría ese tiempo, los 120 segundos. Listo, muchas gracias Marcelo por recordarnos esto. entonces tenemos que en consideración y bueno, veamos si eh, en este caso CERCOV, nuestro participante de Serco, puede corregir eh, la trayectoria porque hace un momento de hecho se nos desviaba bastante ¿no? y ya trazábamos una paralela entre la línea de llegada y el robot y era como que un poco dudosa la llegada. Sí, ahí a los jueces tenemos que a los 120 segundos parar el tiempo, ojo ahí. Listo, Marcelo, entonces. Bueno, veamos cómo, cómo va nuestro participante con, con su con su inconveniente. Esperemos ya tenerlo. Sí, ahorita eh. ya estoy el último cablecito nomás. Eso, tranquilo, entonces, bueno, vamos, eh, todavía estamos con tiempo. Eh, tengo entendido que hay dos rondas más. Entonces, ya una vez solucionado eso, podemos estar... Eh... Recomendarles siempre que deben de tener una batería de respaldo. Los demás competidores pueden estar haciendo cargar su, su batería para que no, no se les agote. Y pues aprovechar ese tiempo, tiempo que está viendo ahorita para que puedan cargar sus baterías, para tal vez direccionar, eh, tal vez por ahí la pista, limpiar también la pista, porque puede ser que por ahí la pista también se vuelva como algo pegajoso, bueno, situaciones que pasa en una competencia. Eh, sí, justamente acotando lo que dice Gilmer, ¿no? Eh, parte de, de la velocidad, incluso el tiempo que demoramos en, en recorrer cierta distancia depende mucho de la superficie en la que se desarrolla eh, o se desplaza nuestro robot, ¿no? Entonces, verificar también eso eh, es súper importante para tener eh, una ventaja en torno al tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí no he visto una, una pista, por ahora, por ahora he visto que son pistas planas, por ahí no hay una, una pista que tenga volado o inclinado. Me parece que todos los participantes sí estuvieron ahí, pero siempre hay que, hay que tratar de limpiar, así como cuando hay la competencia de otros, de otros, eh, de otra categoría de robots, donde la pista sí o sí se tiene que limpiar de igual forma eh, también. Y bueno, hemos visto buenos robots que están con los motores amarillos, eh, por lo visto. Y, y hemos visto muy buena presentación hasta el momento Vamos a ver si el primero y segundo lugar que están por ahora Por el momento, pues eh, No sé, vamos a ver si alguien más le hace la competencia Porque quién sabe que Chiquilín Pues se viene con todo A pesar con los, con los detallitos, con los problemitas que ha tenido Pues se viene con todo Chiquilín Y bueno, entonces que vayan preparando energías Otaku Bot y Sammy Bot Como también Raptor Que ya participaron en su primera ronda se viene todavía les quedan dos rondas donde ya la tienen que dar con fuerza, como quien dice, tiene que pisar el acelerador para que pues, puedan ganar y puedan obtener la medalla de oro. Claro, eh, bueno, en torno a eso, pues veamos cómo va Chiquilín, yo creo que podemos darle eh, un margen más de unos dos minutos más para empezar con la segunda ronda con, con los otros robots restantes, eh, para no retrasar la el desarrollo de esta competencia, ¿no? Eh, y bueno, justamente después de esta se va a otra categoría, entonces, para estar con los tiempos eh, establecidos, ¿no? Ay, ah, eh, dime, dime, Guillermo, perdón. Exacto. Eh, si en el caso no pueda participar, se le va, se le va a poner el tiempo de 120 segundos y, y tiene la opción de poder participar en la segunda y tercera ronda por A o B no le vaya a salir ahora, es una alternativa que no pueda presentarse en esta primera ronda, pero sí lo puede hacer en la segunda, como también en la tercera ronda. Entonces, damos un margen de, de dos minutos, jueces. Sí, sí, eh, como te decía, de mi parte, sí, eh, esperemoslo hasta las nueve y media, eh, según el reloj de acá de la sala, eh, y ahí arrancamos con la segunda ronda. Eh, también entonces Chiquilín, eh, Bueno, creo, o caso que contrario, queda, sí, creo que nos quedan 30 segundos para los dos minutos, de hecho, que, que estábamos comentando, <ríe> porque ya es, es en el transcurso. Pero si quieres, vamos, podemos dar de paso eh, directamente a la segunda ronda, creo yo. O caso contrario, le preguntamos a Chiquilín, si nos dice que está listo, bien. Si sí, no, de frente, sí, porque ya nos falta 20 10 segundos. Listo, vamos a verificar qué tal nueva con la nueva batería. Ah. Okay. Bueno, veamos, veamos qué tal eh, desafía los dos primeros lugares, ¿no? Para que nos sorprenda en esta ocasión. La cámara, no sé si lo puedo voltear horizontal, por favor, porque se nos va a hacer complicado así un poco verlo. Y ahora las líneas no me está quedando tan claro. Bueno, ahora sí se nota. Creo que lo, si lo vas a poner así, ponlo, pero que se me vea la parte de la meta también, porfa. Eh, ya, en todo caso, mientras va avanzando Lo va a tener que mover O oh, no sé si algo tienes para poder colocar en la meta Ah, ok, excelente, entonces ¿Listo? Yo creo que ahora sí se, está mucho mejor La vista está mucho mejor ahora Entonces jueces, a la cuenta del participante Comenzamos Sí Ya, ya está bien está Bien, bien. Una, uh, dos, eh, a ¿no? ver, por favor. por favor, empecemos a la cuenta de tres. Ya, disculpe, sí, Creo que, a ver, por favor, participante de Robot Chiquilín, por favor, cuente hasta tres y le presione el botoncito y usted continúa. Por favor, por ¿Sí? semana, Chiquilín. una dos tres es otro robot es otro robot estamos viendo otro robot vamos creo que la trayectoria eh, recuerde que sí, recordarles que cuando tocan el robot tiene que comenzar de nuevo desde el desde el punto de inicio por favor Chiquilín está yéndose para otro lado. Está rebelde. Chiquilín está bailando el pasito de, de los costaditos. Y la vueltita está haciendo <ríe> Chiquilín luego. Pero sí se nota que tiene buen ritmo, Chiquilín, ¿cómo se mueve? Bueno, vemos que está un poco rebelde, rebelde. Reacio a, a competir, creo yo. No quieres. Está calentando, me parece, Chiquilín. Está agarrando valor. Y por ahí chiquilín trata pero se va trata pero hace la, la vuelta al mundo creo pero ahí va chiquilín está con su ritmo está con un buen ritmo uy uy uy recuerde que vuelve tiene que volver a iniciar desde el inicio cuando toca el robot eh, también decían eh, sí, acotar no que uy. Tenemos un tiempo máximo de 120 segundos, entonces, si sobrepasamos de, de ese tiempo, pues, y el robot no ha llegado todavía a la meta, eh, establecemos de ese, ese tiempo, ¿no? 120 segundos. Voy a mejorarlo para la segunda ronda. Vale, en todo caso, lo dejamos como tiempo de 120 segundos a pedido del... De Chiquilín. Correcto. Ajá. Ya, entonces, eh, perfecto, ahí nos está mandando un saludo. <ríe> perfecto, entonces, esperamos la segunda ronda con Chiquilín, eh, que corrija eh, su trayectoria, veamos que, que ya se ponga un poco más eh, educado y quiere tenga las, las ganas de, de, de, de concursar. Esta vez no, porque empezamos con, con, con un pie de, izquierdo, digámoslo así, ¿no? Bueno, damos eh, paso a la segunda ronda. En este caso, eh, iríamos o arrancaríamos con OtakuBot. Es, ¿nos estás eh, ya listo. Listo. ¿En todo caso, a la señal de, de OtakuBot? Uh, uno, dos y tres. Recordarles que el récord de lo que se llama rice lo tiene... Eh, bueno, en, el, en el Roboyan de Perú se hizo con 12 segundos el dato del día. Vamos a ver si acá supera, logra esa meta, logra esa marca. Okay. Vamos, ¿eh? Muy buen tiempo. Fue, fue con mucha viada, de hecho, se, se aceleró bastante. Bueno, por mi parte registro un tiempo de... Eh, 11,2 segundos Correcto, en el caso mío Tengo 11,57 segundos Me su tiempo en, primer lugar. Sí, en el caso va con 12,32 sí. Entonces registramos el tiempo con 11,20 Sí 11.20 en todo caso ya. Es el El tiempo que hizo el robot OtakuBot Que por ahora ya Estaría superando el récord que Se hizo en en robot Jam, Perú Muy bien, este robot estuvo muy fino Estuvo muy directo, muy bien, ahí nos saluda Ahí está, lo pueden conocer a OtakuBot, ese robot que tiene ojitos, que tiene una carita. Le dibujaron. Muy bien. Felicidades, entonces. Vamos a esperar qué sucede con los demás participantes. Si todavía OtakuBot sigue en el primer lugar. Listo, damos paso entonces a Sammy Bot, que por favor eh, se ponga en la línea de partida para verlo. Ok, está lista. A su cuenta empezamos. Eh, Hola, no la veo en la línea de partida Podría, tal vez, ajustar un poquito más la cámara O ponerlo eh, Al lado ir, izquierdo Por el lado izquierdo, por donde está la casita, por favor oh, De ahí va a comenzar ¿Lo oh, podía transformar sí, oh, oh, la oh, cámara, oh, por favor? ¿Lo podía oh, bajar oh, la oh, cámara oh, un poco, oh, por favor? Exacto, ahí está bien por ahí. Ahora. Empezamos entonces, da su cuenta y arrancamos vamos, vamos, que tiene también buen ritmo veamos cómo va con este tiempo eh, vamos viendo que se nos está desviando un poco la trayectoria pero eh, va a llegar a la meta va a llegar a la meta y llegamos, llegamos eh, por mi parte Perfecto. tengo un eh, tiempo de 15,6 segundos eh, confírmanos por favor los dos jueces restantes eh, de parte mío tengo lo que se llama 15.62 segundos. De mi parte tengo 15.05. Nos quedamos entonces con el tiempo de 15.05 de Rolando. Eh, damos entonces paso al siguiente, ¿no? Al, al siguiente robot Raptor, eh, que por favor nos confirme, estamos aquí, ya esperándolo para esta segunda ronda. Eh, Ramón, sí, yo yo, yo estoy acá, solo que tuve un pequeño inconveniente con la batería también, pero ya lo solucioné. Ya listo, a ver, oh, Entonces, bueno. eh, a tu cuenta de tres, no te olvides, eh, empezamos. Eh, espérense, no logro ver dónde está el robot. Ah, ahora sí, vale, vale. Sí, está bien. Listo, ahora sí, a tu cuenta, Henry. Uno... Eh, dos, tres. Bueno, vamos viendo cómo es la trayectoria esta vez de Raptor. Veamos cómo eh, nos rinde en esta ocasión. Eh, recordemos que en la anterior ronda eh, tuvo una desviación bastante considerable, ¿no? Y esperó los dos, dos minutos, los 120 segundos que son establecidos como tiempo límite para recorrer esta distancia de 1,5 metros veamos cómo va eh, recuerda que si superamos los dos minutos te registramos igual con los 120 segundos eh, con Vamos tenemos que, es, los convenientes con la, con la trayectoria con, con Raptor parece que está un poco rebelde también en esta ronda pero bueno, vamos vamos no, cómo, que... Si, si nos creo que quiere mucho a su entrenador lo quiere mucho el de entrenador, no se quiere alejar. ¿Está revelando? Sí. Vamos, vamos a ver, vamos a ver si corrige o no corrige la trayectoria. Vamos por 73 segundos de, de tiempo transcurrido. Vamos, vamos a alcanzar la meta dentro de los 120 segundos y si no, pues lo registramos con 120 segundos. En esta eh, segunda ronda Al robot Raptor Vamos, vamos Nos quedan unos pocos segundos para Esperemos que llegue Al robot Raptor a la meta Vamos a ver si se da esa, esa posibilidad Vale nos quedan cuatro, cuatro, tres, tres dos, tres, uno, tiempo. Tiempo, tiempo. Entonces registramos esta segunda ronda con 120 segundos para el robot Raptor de Cercop Arequipa. Eh, vamos, confírmanos Chiquilín, cómo vas con, con tu robot. Eh, solucionamos eh, el inconveniente. Vamos a ver la trayectoria de tu robot. Eh, estamos al aire contigo. Sí, ando solucionando ahorita ya ¿Ya me toca tal vez? Sí, sí, ahorita bueno. justamente Estamos esperándote a la cuenta de tres para eh, arrancar contigo Vale, no sé si pueda ya presentar tu cámara Creo que ya está o estoy... No, todavía no Ok Listo eh, Ok, vale eh, Recuerden que el robot debe comenzar detrás de la línea No se lo logro ver eh, Ahora sí ya, exacto, está bien Sí, correcto Entonces, a tu cuenta Recordarte que si toca el robot Tiene que iniciar nuevamente detrás de la línea de inicio Entonces, a tu cuenta Y nosotros ponemos play Al cronómetro Está apuntando ah, Sí, a tu cuenta play. Chiquilín, a tu cuenta No Por favor, nuevamente Cuenta hasta tres y nosotros le damos play a nuestro cronómetro. Ah, ya listo, estaba desactivado el audio, disculpen. Una, perfecto, dos, tres. Listo, entonces arrancamos con Chiquilín esta ocasión. Vamos viendo que, si un poco rebelde, se nos cayó, se nos cayó. Vamos a ver, empezamos nuevamente desde la línea de partida. Eh, vemos que creo que estás intentando sacar, de hecho, un paso de baile, porque se nos va Una vueltita, está con una vueltita, una vueltita. Sí, vemos, vemos que está que... que gira, Haciendo círculo, que... Sí, vamos a ver ahí. Bueno, eh, sigue corriendo el tiempo, eh, recordarte, igual Chiquilín, que sí, eh, el robot no puede alcanzar la meta dentro de los 120 segundos, pues eh, se te registrará como los 120 segundos, ¿no? Porque eso okay. es. De... Entonces, bueno, vamos, vamos a ver eh, si alcanzamos en esta ocasión la meta de recorrer 1,5 metros y, y ver las destrezas de Chiquilinga, aunque vemos que está rebelde, rebelde en esta segunda bueno, ronda. Rebelde está hoy. Sí, eh, seguramente, eh, justamente a acotando al comentario desde un momento de, de Gilmer que nos decía eh, que ninguna de las pistas que podemos ver hasta ahora está eh, con una pendiente o con eh, algún otro tipo de material, no sé, eh, en este caso en el, la pista de Chiquilín creo que tenemos eh, algún tipo de madera, eh, según lo que puedo ver. Eh, pero también, como les decía, no es muy importante el tipo de superficie sí, que para nuestro robot voy a pasar a la tercera ronda creo sí vamos todavía tenemos tiempo pero a tu pedido entonces iríamos a la tercera ronda te registraríamos con el tiempo de 120 segundos eh, y empezaríamos la tercera ronda con OtakuBot eh, nos confirmas por favor que tenemos ya... Ahí está, ahí está. es Otaku Bot, ¿verdad? ¿Es el que tiene los ojitos? ¿O estoy mal? No. Eh, sí, que claro el que tiene los ojitos, Otaku Bot Sí, ¿verdad? Sí, sí es el que tiene los ojitos Ya, entonces, eh, damos paso a Otaku Bot, eh, A la cuenta de tres, eh, empezamos A tu cuenta, Otaku Bot contar? Eh, Listo. Uno, dos y tres. Vamos, arrancamos con Otaku Bot. Sí, tiene bastante buen ritmo. ¿eh? Tiene bastante buen ritmo y trayectoria. Vemos que está rompiendo récords, de hecho, ¿no? Pasado? Vale. Sí, bueno, de mi parte tenemos un registro de 14 segundos que nos confirman los otros dos jueces. Yo tengo 14.04 segundos. De mi parte Listo. tengo 13,71. Entonces registramos el eh, tiempo de 13,71 segundos mm. en esta tercera ronda para Otaku Bot. Eh, seguidamente eh, vamos con Sammy Bot para hacerlo eh, directamente a su cuenta. Empezamos también. ¿Listos jueces? ¿Listos? Esperamos que cuente. Sí. Ya arrancamos. Vemos que eh, de hecho Sammy Bot tiene mucho más eh, velocidad a mi, a mi percepción ayúdenos eh, con la cámara por favor ayúdenos la cámara, con la cámara, la cámara. pueden Ahí. sacar la cajita ya listo, listo. de mi parte tenemos 15,6 segundos eh, que nos confirmen los otros dos jueces por favor de mi parte 15.87 segundos 15.5 segundos entonces nos quedamos con el tiempo de 15,5 segundos para la tercera ronda eh, con Sammy Bot. Damos paso entonces a Raptor. Veamos cómo va Raptor en esta tercera ronda. Eh, estamos al aire contigo, Raptor. Eh, vemos en la cámara activa ahora mismo. A tu cuenta, no te olvides. Eh, te esperamos, ¿ya? ¿Estamos ahí? Sí sí, sí, lo veo, el robot. ¿Eh? sí, sí lo veo el robot Genial, a la cuenta de 1, 2, 3 Ahí sale Raptor, sale más lento al parecer Pero va con la certeza de que sí tiene que llegar a la meta Esperemos vale. que no se voltee Tempo Esperemos tiempo, que llegue a la meta Raptor Cuidado con el perro, no vaya a ser que se meta y se lo lleva el robot. <risa> Vamos a ver si Raptor llega a cruzar la meta. Esperemos que lo no haga. ¡No! ¡No! no, no, no. Muy bien. Muy bien, ¿Qué no ¡Murió! <risa> Bueno, entonces en esta ocasión eh, no sé, cedo a la, la palabra a los otros dos jueces cómo nos eh, manejamos en esta circunstancia? El tiempo sería de 120 segundos según lo establecido. Perfecto. A ver. Sí, acá Listo, entonces, eh, bueno, con la participación de vos, vamos paso a Chiquilín, veamos cómo eh, vamos con esta tercera ronda con Chiquilín, que por favor nos confirme, eh, que active su cámara, eh, cómo vamos con, con Chiquilín. Recordarles, para que uno de los, de los que está en tercer y cuarto lugar, según a lo que estamos ¿Listo? viendo, pues... Para poder ingresar al podio tiene que, eh, por lo menos, estar dentro de los 120 segundos. Bueno, ya tenemos a Chiquilín, a su cuenta Chiquilín. Bueno, el competidor de robot Chiquilín, a la cuenta. Nos activas el audio, creo que nos te escuchamos por ahí. Y a tu cuenta arrancamos. Una, dos, tres arrancamos entonces Va chiquilín creo que ahora se está yéndose para otro lado de chiquilín ya no quiere ir a la meta chiquilín eh, parece que chiquilín quiere bailar el, el baile de la esfera vamos a ver si chiquilín una de esas se reactiva y pues hace lo, lo que tiene que hacer Vamos que viendo que Chiquilín está rebelde en toda esta competencia. Vamos viendo que no, sea, no, le, ha, no le ha hecho caso al entrenador en, en esta ocasión, creo yo. Sí, parece que Chiquilín... Sí. Si Chiquilín quiere estar en el podio, tiene que estar dentro de los 120 segundos. Vamos a ver si Chiquilín se reactiva. Vamos a ver con Chiquilín, Chiquilín está activándose todavía, vamos a ver si Chiquilín, Sabemos que Chiquilín todavía no, Chiquilín está haciendo el paso de la esfera, está haciendo el movimiento esférico, una vuelta al mundo, vamos a ver si esta vez se reactiva Chiquilín, parece que sí, pero bueno, Chiquilín se nos... Se nos va, creo, se nos va por otro lado. Bueno, hay situaciones como en esto de, lo, de los bípedos, pues, tratar del peso, equilibrarlo bien, la batería sobre todo también, eh, que los servos, si, estás, si se usa servos, en este caso tiene que estar bien, los torques tienen que estar muy bien, los engranes tienen que estar muy finos, al momento de que haga el movimiento de la transmisión de potencia, tienen que estar muy finos, eh, la parte de los motores amarillos también, la parte de los engranajes internos tiene que estar muy bien. Y, y bueno, hemos visto eh, una buena competencia. Ok, tiempo tiempo para Chiquilín. Se acabó. Se acabó el tiempo para Chiquilín. Sí, entonces registramos en esta ocasión nuevamente eh, con eh, 120 segundos para eh, Chiquilín en esta... En esta categoría de Viper Raids. Lastimosamente podemos ver que <ríe> Chiquilín, aunque con, con su traje y con sus ojitos marcados ahí, no ha, ha conseguido corregir su trayectoria para llegar a la meta, ¿no? Y vemos a un bebé saludarnos también por ahí eh, en sí, esta... A a mi pequeño con él vamos a par participamos Bueno, no fue lo esperado, pero primer concurso quería que sea con él. Saludos. Ya. Exacto, Saludos con Pablo. Excelente. Saludos. Muy Qué bien. genial que, que sea su primer concurso mm -hmm. el RoboJam. Esperamos verlo en muchísimos más concursos con tu academia, sí, academia Robotics, bueno. y puedas participar en otros también. Y bueno, Gracias, a todos, sí. agradecerles a los equipos presentes de, el día de hoy. Tuvimos una, una muy buena participación de, de todos. Eh, veo que ya por allá tenemos los, los tiempos finales, jueces. ¿Cómo? ¿Cómo quedaría el, el orden? En este bueno, caso... tendríamos no, ¿no? tendríamos el podio, Marcelo, solo el podio de dos equipos. Solo el premio para primero y en segundo, ya que para el tercer lugar se, se pide que tiene que estar dentro de los 120 segundos bajo reglamento, por lo tanto, solo tendríamos primero y segundo lugar. Exactamente, Gilmer. Entonces, eh, Tendríamos en segundo lugar, en este caso, al, al robot SamiBot de Magic Zone, Perú. Felicitaciones, Giselle. Muchas gracias. Bueno, pues ahí, ahí los tenemos a primer y segundo lugar del equipo Magic Zone. Y ahí nos alentamos en primer lugar a Bot. Ahí los tenemos a los dos robots. Muchísimas gracias por participar en RoboJam. Les esperamos en la clausura. No se olviden, tenemos hoy a las 5 de la tarde para la presentación de, lo, de los premios y de los equipos ganadores. Muchísimas gracias por participar. Exacto. Muchísimas gracias a todos los participantes. Vimos que en esta competencia influye bastante lo que es la superficie en la que se encuentra el robot, ya que podría afectar un tanto la trayectoria. Todos los participantes eh, presentaron su mejor esfuerzo. Felicidades a todos. Y eh, ya tenemos como conclusión que el primer lugar lo damos para OtakuBot y segundo lugar para SammyBot. Mencionando con los aliados que tenemos, eh, quiero agradecer el apoyo de nuestros aliados estratégicos Corporación de Wolf. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, sí, todo bien, Jorge. Comenzamos a las, a las 10.